Hablando con Jesús Podcast Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de estamos en la Gloria Radio, también nos escuchan, nos ven por Hablando con Jesús Podcast aquí en, en Facebook Live Siempre hablando de la, la gloria y la honra del Señor Siempre agradeciéndole a Padre Celestial Por todo lo que permite en nuestras vidas Sabemos que todos tenemos procesos Y todos los procesos son diferentes Y por eso eh, el tema de esta mañana Es los procesos de, de todos son diferentes Los procesos de cada uno El Señor quiere hacer algo diferente en cada uno Pero vemos hoy una iglesia que realmente No ha captado el mensaje Realmente no lo ha captado y si lo, lo realmente lo captara pensaría diferente y es por eso que el Señor nos lleva al Evangelio de Juan al capítulo 11 del versículo 38 al 44 y algunos dirán ¿por qué vas a tocar la resurrección de Lázaro? porque hay un punto muy importante ahí en los procesos de todos y es por eso que el Señor nos está hablando como siempre lo digo a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo de nuestras vidas. Y es por eso que el Señor hoy oh, nos quiere hablar, te quiere hablar eh, grandemente y como siempre, compartiendo estas buenas nuevas del reino de los cielos. Que no únicamente sea tú quedándote con esa palabra, sino que seas compartiéndola en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos lleva una vez más al Evangelio de San, uh, de San Juan capítulo 11, del versículo 38 al 44. Te lo voy a leer, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, pero vamos a enfocarnos en un versículo. Ya te voy a decir qué versículo vamos a enfocarnos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gloria y honra y poder, amado Señor. Gracias por este momento y por las personas que nos están viendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y nos están escuchando a través de Cristianos en la Gloria Radio. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, mira que el Señor en esta mañana... Nos lleva una vez más a San Juan, capítulo 11, del versículo 38 al 44. Y dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo pues, dijo, perdón, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya porque es de cuatro días. Te imaginas el olor lo protefacto que eh, en esa cueva, como, como olía, ya por el cuerpo está el cuerpo, está mejor dicho, no únicamente no quiero ver el gráfico, pero ya está descompuesto cuatro días, y continúa diciendo la palabra del Señor dice estoy enfocándome mis hermanos de cristianos en la gloria en que lo, que lo que el versículo que viene que dice Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios esa palabra porque es porque por eso que mirándome un momento que ahí comienza el Señor a hablarnos ya no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y por eso el Señor te dice el proceso que tú vayas, estés pasando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 me has enviado. Y, a, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátale y déjale ir. ¡Qué palabra tan maravillosa y me quería enfocar en un versículo pero el Señor me enfocó también en otro en el versículo, quiero, queríamos enfocarnos en el versículo 44 mira, mira que cuando estaba leyendo esta palabra el Señor me acabó de dar otra, otro versículo de lo, que lo, de lo que leímos ahorita en el 42 yo sabía que siempre me oyes en ese proceso que tú estás viendo, el Señor siempre te está escuchando te está diciendo no te preocupes todo va a estar bien no te preocupes que yo estoy trabajando muchas veces porque no lo vemos en lo natural pero en lo espiritual está, está haciendo cosas maravillosas y cuando se manifieste en lo natural va a ser grande y maravilloso mis hermanos de Dios gloria. pero le, lo dije por causa de la multitud que está alrededor una multitud que tiene fe. Una multitud que a veces vamos en esos procesos y desfallecemos. Una multitud que a veces dice, ah, él me lo prometió pero no se ha cumplido. Para que crean que tú me has enviado. Muchas veces siervos, líderes, dan palabras del Señor, no todos. Eh dan palabras realmente edificadoras del Señor, pero la gente no cree. Y el versículo que el Señor nos quiere que nos enfoquemos en esta misión es el 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con ventas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo, desatale y déjale ir. Vemos que la, eh, Lázaro Estaba atado Lázaro eh, Como en la En la época Judía Hebrea de ese tiempo los, los envolvían Los ataban las manos Y los pon les ponían vendas Y la persona estaba como una momia y es por eso que el Señor dice desatale y déjale ir pero muchas veces mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente, la gente no quiere ayudar a sus hermanos ya porque entraron a la iglesia o porque están asistiendo a otra congregación yo no voy a esa congregación, yo no voy a ayudar al hermano porque él es muy pecador ¿acaso tú no has sido pecador o no eres pecador o pecador? para que estés juzgando al, al hermano para que estés criticando al hermano Oh Padre Celestial, ya nos estás hablando lo más profundo de nuestros corazones. Y, un, y unos puntos que nos pone el Espíritu Santo es que cuando el Señor dice desatarle y dejarle ir. Ayúdale hermano y, y el Espíritu Santo en esta semana, en esta emisión de aquí en Hablando con Jesús, nos está diciendo que necesitamos una iglesia que abrace y no critique en esos procesos que tenga derecho a decir que están mal. Pero hoy los hermanos tienen miedo de los, de los otros hermanos que, ah, no, ya están pecado, No, estoy mal. O a veces yo pido que oren por mí porque necesito que oren por mí. No es que esté en pecado, sino que necesito que la comunidad también ore por mí. La congregación ore por mí. Porque debemos orar los unos por los otros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Padre Celestial, no todos somos iguales mi hermano, no todos somos iguales. Cuando tú vas a un hospital, a una sala de emergencias, todos tienen diferentes enfermedades, unos de pronto, si te dio ese COVID, va a ser más fuerte que otro y, y esa persona va a ser, eh, va a ser, va a ser sana, el, la persona A que la ve Porque de pronto tiene más eh, Más defensas que la otra Y eso mismo es, es lo espiritual No todos tenemos las mismas cualidades Las mismas eh, Los mismos instrumentos Porque no sé qué es lo que está haciendo el hermano No sé lo que está haciendo el hermano No es que estén pecados Sino hay unos más fuertes que otros y Es por eso que el Señor dice una vez más, en San Juan capítulo 11, versículo cuente, uh, 44, cuando le dijo a Lázaro, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con ventas. ¿Cuántas veces tú estás atada? ¿Cuántas veces tú estás, eh, tus manos y tus pies de ese problema? Y le da, y le da como cosa decirle uh, al hermano o a la hermana que... Tienes un problema porque te, tienes ese miedo que te van a criticar, que te van a juzgar hasta a tu propia líder. Te hace miedo. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente, el Señor nos está diciendo que hay algunas personas que tardan en sanar que otras. A ti te, de pronto te tomó ese divorcio meses. En procesarlo, otras personas va a tomar un año o dos años. Ah, es que, no está, es que no está orando, no está. No, es que es todo el mundo es, es diferente, mi hermano, mi hermano. No pretendas lo que el Señor está haciendo contigo, va a pasar lo mismo que con la otra persona. No sabemos de qué, qué le pudo pasar a esa persona desde pequeña o pequeño. Pero por eso los procesos de todos son diferentes en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que el Señor nos estaba diciendo que no importa ese proceso que estás llevando pero Él está contigo pero Él quiere ver realmente una iglesia edificada una iglesia que realmente esté en la presencia del Señor oh amado Señor, Padre Celestial, Padre la gloria mi alma te alaba y te glorifica Padre Celestial eres grande, eres poderoso Señor y es por eso que el Señor nos está hablando, te está hablando, te está diciendo que realmente no critiques, ayudes. Como decía el Señor, necesitamos una iglesia que abrace y que no critique. Que aquellas personas que están eh, mirando desde la puerta del, del, del, del templo de la iglesia o están escuchando, igual están criticando, venga, vamos, yo también he estado en ese lugar y estoy en ese lugar. Y estamos este en el lugar porque huele a pecado, huele eh, imperfección y es por eso que el Señor si te envió en esa puerta y estás cruzando por esa puerta es que el Señor te está diciendo ven aquí porque vas a ser parte de, este, de esta sala de emergencias en el nombre poderoso de Jesucristo Padre Celestial, Padre de la Gloria te amamos, te glorificamos Señor Padre Celestial, Padre de la Gloria eres grande te amamos glorificamos para el celestial y como dice la palabra y porque mira la paja que está en el ojo ajeno y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo Te dice el Señor porque miramos las cosas de los, de los procesos de los demás que, que eh, son imperfectos y los tuyos son perfectos no hay más imperfección de aporto en ti que en el hermano que está realmente callado, atado y realmente no está pudiendo hablar porque tú lo vas a criticar o el líder lo va a criticar. Y es por eso que vemos hoy en día que por las culpas de las 99 ovejas, esa oveja no está hablando, esa oveja no está diciendo qué está pasando, esa oveja hoy en día eh, a veces no necesita un consejo, necesita que, que una iglesia la escuche o lo escuche en el nombre poderoso de Jesucristo Que realmente la escuche y que sepa como Dios te escucha a ti, la va a escuchar a ella wey. Y es por eso una vez más que los títulos, los procesos de todos son diferentes Esos procesos que hay unos que lo superan más rápido que otros en el nombre poderoso de Jesucristo mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Que esta palabra sea llevando a lo más profundo de, de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra sea llegando realmente, para Celestial, a una iglesia que quiera realmente ayudar al hermano. No a criticar, no a juzgarlo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Si tú estás para criticar, mejor dicho, apártate. Si tú estás para criticar, yo te digo, un, te voy a dar un consejo. No te metas en el propósito que Dios está haciendo con esa persona. No te metas porque el Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas en, esa, en ese ser humano. Pero si tú estás en, en criticando y juzgando y que esa persona, que esa abeja perdida, no esté yendo a, no esté buscando esa presencia de Dios porque tú lo criticas y lo juzgas y lo haces sentir o lo haces sentir mal, hay un problema. No te estás metiendo con esa persona, te estás metiendo con Dios. Y cuando te metes con Dios, hay un problema grande, mis hermanos, de que en la gloria, querido oyente. Hay un problema que el Señor está diciendo, yo pensé que era diferente. Sé lo que vas a decir, sé cómo vas a actuar, pero no pensaba que lo ibas a hacer. A Dios no le toma nada por sorpresa, mis hermanos. Cada persona, una vez más, es diferente. Es por ejemplo en un funeral. Hay personas que dicen, ah, ya basta de llorar y, y toma la victoria en el Señor. Mira, uh, si quieres que se te muera tu esposa y tu esposa, a ver qué vas a sentir. Si lo vas a, si lo vas a procesar en días. O si, te, o si se, te, se te muere un hijo. Y ese cajón blanco, le va a echar territa a ver si toma la victoria y deja de llorar y punto. A ver si lo que le dices al hermano, lo vas a hacer tú. Para unas personas es más fácil que otras. Ahora vive tú eso si, si quieres saber lo que se siente. Precisamente en estos días yo hablaba con una familiar, uh, como una cuñada, que mi suegra partió en la presencia del Señor y yo le decía esto va a tomar tu tiempo. Y ella me decía no es conocer a el Señor, pero yo le decía esto va a ser un proceso. Y yo te digo que el primer, el primer año es el va a ser el más difícil porque tú vas a recordar momentos especiales. Su cumpleaños, cuando viene el fin de año, ese año nuevo, esas cosas que tú compartías con ella. Ya me decía, sí, va a ser difícil. Ya me dijo, ya, ya, ya se cumple un mes, pero todavía hay sentimientos encontrados. Yo digo claro que sí. Claro que sí van a haber momentos encontrados. Y ese es el momento que necesitamos ser ese, ese buen testimonio, porque por los frutos seremos conocidos. Y ese es el momento que necesitamos una iglesia que realmente abrace, que dé buenas, eh, buenas palabras, basadas en la palabra de Dios. Yo siempre me baso, y cuando, a pesar que ella no conoce de Dios, yo le digo a ella, palabras del Señor. Yo sé que llegan a buena tierra, edifican, está cayendo esa semilla en buena tierra. Y yo sé que el Señor va a hacer la transformación, pero muchas veces no se quiere en, entender lo que el Señor está haciendo en, en tu vida, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que muchas veces se mira lo externo, pero no se mira lo que hay dentro, el alma. Se ve que el hermano está bien vestido, de pronto porque este líder me está ayudando y no sé qué. Pero realmente estamos, estamos ayudando a estas personas, estas almas en el proceso. Yo siempre digo, y lo que me ha enfocado el Señor últimamente en la gran comisión, estamos haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos, queremos ganar las naciones. Pero sabemos la dificultad que hay en ese hermano o en esa hermana realmente la sabemos en el nombre poderoso de Jesucristo realmente la sabemos hemos direccionado a esa iglesia realmente has direccionado a esas 50, 60 o 100 personas que tú tengas porque si lo has hecho gloria a Dios y si no ¿para qué quieres ir a las naciones si no has podido con tu radil? quieres fama, si quieres fama, ya es otra cosa. Ya es otra cosa que, que tú necesitas darle cuentas al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Santo eres, poderoso eres, Señor. Como dice Efesios 6, 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, mis hermanos de Cristo en la gloria, querido oyente, es que realmente no miremos la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo. Es que realmente no critiquemos, no juzguemos, que miremos esa alma, cómo está, si necesita ayuda. en el nombre poderoso Jesucristo, realmente estás bien, necesita, necesitas que ore por ti, estás pasando un proceso eh, una vez más se te muere alguien, hace un mes ya se partió la presencia del Señor mi suegra y y una vez más yo hablaba con una de mis cuñadas y le decía es un proceso que va a tomar tiempo, es un proceso eso no es de semanas pero algunas personas una vez más dicen, deja de llorar, toma la victoria en Cristo y ya, se murió y punto. No. No es, así. no es así. No es así. Y por eso en Mateo 23, 27, mira lo que nos habla, porque muchas veces vemos hermanos, un liderazgo que piensa de esta manera. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Por fuera se ve todo bonito. por mes, Uy, el hermanito se está con la ropa de marcas, también vestida por dentro. Pero por dentro, ¿cómo estás? ¿Estás podrido o cómo estás? ¿O realmente estás haciendo esa gran comisión? Y estás ayudando en el proceso a esa oveja perdida. Pero una vez más, por esas 99, esa oveja no puede hablar y decir, me siento mal. Porque ya van a decir, estás en pecado. No estás orando. No estás excluyendo la palabra. Pero ese temor de hablar y decir, esto me pasa. Me pasa, esto, esto me pasa y... No puedo, no puedo soltarme contigo, no puedo hablar contigo porque me vas a juzgar, me vas a criticar. Líder, pastor, hermano, o hermana, no sé. Y es por eso que el Señor ha traído esta palabra a, a nuestras vidas, a nuestros, a nuestros corazones. Padre celestial, Padre de la gloria, te amamos, te glorificamos, pare, Padre amado. Vemos procesos diferentes, como si vamos a Génesis, al capítulo 22, versículo 1 y 2, cuando el Señor le dice que Abraham que, que llegue a su hijo, y vamos a leerlo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham, y le dijo Abraham, y respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a tierra de, de Moriam, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En esos procesos, Dios no nos da procesos que no podamos soportar. Dios nos va a dar esos procesos, esas, esas, esas, esos momentos, esos procesos, pero como Abraham, el Señor sabía lo que le podía dar, a, a, qué, a qué medida. Pero muchos no entendieron lo que el propósito del Señor que había en Abraham. Todos no está locos, ya va a matar al, a, al niño. Y lo estaban juzgando y lo estaban criticando. Otro ejemplo, podemos ver a Pedro. El Señor no lo criticó el Señor no lo juzgó. Más bien el Señor le dijo, yo estoy orando por, eh, por ti, Pedro, porque Satanás ha zarandeado, te está zarandeando, aquí ha pedido tu cabeza. Y estoy orando por ti porque lo que viene para ti va a ser duro, me vas a negar, me vas a negar tres veces. Tres veces. ¿Cuántas veces no has negado al Señor con tu actitud? ¿Cuántas veces no has negado al Señor como las formas como te comportas con ese hermano? ¿Cuántas veces no has querido realmente entender que, el, que si el Señor ha puesto a esa persona es para que no la, en tu vida es para que no la critiques, para que la ayudes en su proceso? En el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso una vez más, eh, en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 44, eh, él, él le pudo decir: Lázaro, quítate las, eh, las vendas y el sudario y quítatelas. No, él dijo: desátenle, desátenle, es quitar a alguien, otra persona y déjale ir. Pero hoy vemos a las personas: uy, no. No, no, no, no, no, yo no quiero tocar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, eso son de pobres. No, no, es este, vale. Son así desafortunadamente. Te lo digo que al comienzo de mi ministerio, yo pensaba así, pero con el tiempo el Señor me me pasó me pasó en procesos. Que me ha tocado abrazar a gente que vuela a urines, malolienta, gente de la calle. Eso es lo que quiere el Señor. Una iglesia que abrace y que no se sienta mal. Que, no, que, no, que esas personas no se sientan mal y que sean recibidas con amor. Me acuerdo una vez que eh, estaba en aquel templo y se estaba dando las buenas nuevas del reino de los cielos. Estaba predicando en, en ese tiempo, eso fue como a unos siete, unos, creo que unos cinco años o cuatro años. Y y llegó un indigente, una persona en la calle, o como dicen en inglés, un humble. Entró, está este en un segundo piso, entró, eh, comenzó a mirar. Yo paré de hablar de Dios y dije, por favor, búscale unas sillas a, a ese señor. Porque los hermanos los estaban mirando como así. Ah, de la calle, huele feo. No, da pare, una silla para, para. Después pasar los días. Y esto me quebrantó tan grandemente que el Señor me decía: Gracias por recibirme. Gracias porque no me rechazaste. Gracias porque no fuiste como lo dice Mateo 23, 27, en el Evangelio 23, 20, eh, capítulo 23, versículo 27. Hay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. El Señor me decía, gracias porque igual de rechazarme, paraste de hablar mi palabra. Y me diste una silla para sentar. Uf, eso para mí fue y lo compartí con, con los hermanos que estaba liderando en esa época. Y todos quedaron así. ¡Wow! Yo le dije: Si ¿Sí ves, no rechaces a nadie, no critiques a nadie. En el nombre poderoso de Y pasar el tiempo, yo creo, creo que fueron meses, volvió a pasar. Pero esta vez estábamos haciendo otra cosa, no, me, no recuerdo qué, pero me acuerdo que el se, entró, fue una señora y también subió eh, se labró de la palabra. O otros hermanos, como que mirándola así, yo le, y yo le dije: ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres algo de comer? Recibió, como que creo que le dimos como un ponquecito, un, un, un, un pan, un, con, con, un, con una gaseosa, un refresco. Una, no recuerdo muy bien, pero pasaron los días. Y una vez más, Señor, gracias una vez más. Por haberme recibido Y volví a compartir con los hermanos Y los hermanos que eran... no Y les dije Dos veces El Señor ha venido dos veces Y lo ha... y mire cómo lo han mirado Y hoy vemos una iglesia así Que no entiende los procesos de los demás Todos los procesos son diferentes Todos los procesos no van a ser lo mismo Ora por el hermano, escúchalo. Si tienes la capacidad de escucharla o escucharlo, escúchalo como el Señor te escucha a ti. Cuando tú le pides, el Señor te da por gracia, de que esa gracia que te da el Señor, da esa gracia. En el nombre poderoso de Jesucristo, darla en el nombre de Jesucristo. Y por eso el Señor nos dice: no seamos como fariseos. Realmente seamos desata, ayudando a desatar y dejando ir esas almas en la presencia del Señor. Tú no te quieres meter en lo que el Señor está haciendo con esa persona. Tú no, no, no, no, no te quieres meter en, en lo que el Señor está procesando ahí. Si tú eres una piedra en el zapato, en lo que el Señor está haciendo ahí a través de esa persona, te lo digo, te estás. Eh, estás en problemas con el Señor. No, te estoy, no lo estoy declarando, no lo estoy, no te estoy juzgando, pero el Señor está diciendo, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo y con lo que estás hablando. Los procesos son diferentes. Pero si tú no los quieres entender, ahí hay un problema grave en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente, también nos dice, mira que el Señor me puso un punto muy importante. Cuando el Señor me pone sus puntos, los escribo, tomo sus apuntes como siempre los comparto con vosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Los procesos son el camino al propósito, el Señor nos dice, el Espíritu Santo nos dice en, es, en esta emisión. Los procesos son el camino al propósito. Y el, Señor, y el Espíritu Santo, mira lo que nos dice el Espíritu Santo en esta emisión de Aquí en Hablando con Jesús Podcast. Si abandonas el proceso, abandonas tu propósito. Una vez más, si abandonas el, pro, el proceso, abandonas tu propósito. Si no eres atravesado por procesos, entonces vives por vivir y no tienes un propósito en tu vida. Y cuando veamos a un hermano estar en, vaya, eh, que esté en ese proceso, oremos por ese hermano, oremos por esa hermana, por ese líder, por ese pastor. Que realmente sea enfocándose en qué? En la, en la roca, en Cristo Jesús, en el fundamento. Pero hoy vemos, hoy vemos que se está desenfocando todo. Se está diciendo mucha palabra de hombre, más no se está hablando de la palabra de Dios. Que, que Dios nos tenga misericordia de nosotros, no nos deseches. Cuando el Señor le hablaba al profeta Jeremías. Y él dijo, yo me voy a llevar a, a, a los que realmente estaban como enfocados a Babilonia. Los que se queden, a eso les voy a dar duro. O cuando el Señor realmente le mostraba a, a Ezequiel. En, en esa visión, realmente cómo estaba la gente. Los fariseos que supuestamente, como dicen... Eh, que, estaban, que estaban bien, que estaban siguiendo la ley de Moisés y todo, pero no entendían los procesos de cada uno, eran, eran buenos para juzgar. Pero ellos por dentro eran como sepulcros muertos, llenos de huesos de muertos y de inmundicia. ¿Acaso tú eres un fariseo, far, un fariseo? ¿Realmente te identificas así? que Igual de abrazar, igual de escuchar, igual de realmente decir el Señor, está, eh, eh, eh, el Señor va a estar contigo y te va a fortalecer como me ha fortalecido a mí en esas pruebas Si el Señor te ha hecho pasar por esas pruebas Te ha hecho pasar de pronto por esa partida de ese familiar, de ese esposo, de ese esposo, de esa madre, de esa padre Es porque hay un proceso, no sé cuánto tiempo te va a tomar pero te va, te va a ayudar a evolucionar como, como ese gran ser humano, como ese gran Hijo de Dios. Y así también escuché hace una semana eh, a un predicador que su esposa se murió hace dos años. Partió la, la presencia del Señor. Y le pasaron muchas cosas en su pasado. Pero... Hace dos años entendió lo que había pasado en ese proceso de su, de su pasado hasta que partió su esposa. Así que mis hermanos de Cristo en la Gloria, en estos procesos realmente necesitamos que entender, pedirle sabiduría, entendimiento humildad, al Señor. Para que cuando Él nos ponga a estas personas realmente... Seamos diferentes. Realmente seamos enfocados en el fundamento. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es el abogado de nosotros para con el Padre. Si nosotros conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Porque en el Evangelio Juan 8:32 dice, porque ah, si conocemos la verdad, la verdad nos hará libres. Y esos procesos nos están haciendo libres. Y esos procesos necesitamos entender que una vez más, no. Todos son iguales. Que necesitamos ayudarle, a hermano, a desatarlo, a quitarle esas vendas y decirle, a mi hermano, estoy contigo. De pronto, eh, el que estaba muerto había salido atadas las manos y los pies en, en conventas y el rostro muerto en sudario, pero mucho antes decía uh, en el versículo. Espera. Versículo, versículo, y da mi momento. Eh, en, el, en el 39, mis hermanos. Ya aquí me enfoqué otra vez. En el 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede de ya. Es de cuatro días. Marta, Marta, Marta. Hay una Marta que estaba afanada y acordada. Dios le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No, si, no, no, no, ¿No te he dicho que si ayudas a tu hermano, a tu prójimo, y te quieres como a ti mismo, amarás a Dios? Como el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón tu alma, con tu espíritu, pero no. Decimos amar a Dios, pero realmente no se está amando al prójimo, se está criticando al prójimo, no estamos escuchando al prójimo. Vivemos una iglesia que realmente está, se desenfocó, una iglesia que únicamente quiere estar en, en lo de este mundo, si tú no estás siendo atacada o atacado, es porque no eres piedra de tropiezo para, para el enemigo, para Satanás. No eres, no eres piedra de tropiezo porque ya eres uno más, otra congregación más. Que está, la está usando el diablo para qué para hacer perder a la gente pero por decir la verdad nos echamos enemigos entonces mis hermanos que escucharon en la gloria querido oyente el señor nos está hablando que realmente él quiere un pueblo un pueblo necesita, que, que realmente un pueblo herido que necesita, a veces no necesita consejos. Una vez más, que, que, que lo escuchen. Y en el Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor no lo va a desamparar, como decía el salmista. El Señor cumplirá su propósito en mí, en ti lo va a cumplir. Pero no estés criticando, no estés juzgando a los demás, mis hermanos, porque de nada sirve. Porque lo que construyes con los manos y lo, que, lo que construyes con las manos, lo, lo destruyes con tus pies. De nada sirve. Que todo lo que toques la planta, eh, la planta de tus manos, eh, perdón, la, con las manos y la planta de tus pies sea de bendición. Que salga de, lo que salga de tus labios sea, que De bendición, porque de la, mismo, de la misma boca no puede salir maldición ni bendición. Que, todo, que sea realmente cambiando. Como lo he dicho en los últimos programas, en, eh, en Hablando con Jesús, Podcast, en la fe que conquista, eh, hasta los otros líderes lo han dicho realmente. Que se siente la transformación, que se sienta el cambio en ti. Que se realmente seas haciendo la voluntad del Padre. Y que realmente seamos ayudando, seamos esa columna, seamos esa talaya diciéndole, hermano, hermana, estoy contigo, vamos a orar. ¿Quieres que te escuche? Te escucho. Y escúchalo. Si, se, si tienes una hora para escucharlo, escúchalo. Únicamente te, esa persona te quiere, quiere expresarse, quiere soltarse. Tú digas, yo pasé por lo mismo, el Señor me trajo Te trajo a ti porque yo pasé por lo mismo Y sé y siento Lo que estás pasando Porque tienes esa autoridad De decir, te entiendo Cuando termines de hablar me avisas. Porque el Señor después de que termine, va a poner palabras el Espíritu de Dios en tus labios y le va a dar una, una palabra para que ella diga me he demorado más en este proceso pero Dios me habla. Dios me está entendiendo, Dios está entendiendo el proceso, Dios está entendiendo lo que está pasando en mi vida, y es por eso que en el nombre poderoso de su nombre, como dice, dijo el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Señor, es para siempre. No, no desampares la obra de tus manos, y el Señor no lo va a hacer. Pero recuerda que los procesos de todos son diferentes. Son totalmente diferentes. ¿Cuántas Lázaros vemos que la gente no quiere acercarse a desatar esas vendas? Por el olor. Porque dicen que están en pecado. Porque dicen que ah, hay algo ahí que no... ¿Cuántas cuántas personas vemos? ¿Cuántas martes vemos? ¡Uy, Señor! Lleva cuatro días. Huele hondo. Y lo que me impacta, mis hermanos, de aquí en hablando con Jesús, es que el Señor mira lo que dice. Yo, le, le, dice le, le dice al Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por, por causa de la multitud que está alrededor de mí. Y lo hemos hablado y ya muy pronto viene esa, esa palabra. Orar a todo momento. Pero estoy trabajando. Cuando tú puedes estar trabajando y estar orando con el Señor, te lo digo. En el nombre poderoso, Señor. Es un proceso que necesitas hacer. Voy en ese proceso. Entre menos tú le des des a Satanás, van a ver, eso sí si van a ver a, eh, mejor dicho, ataques y todo eso. Pero bueno, el Señor, uno se goza en el Señor. En el nombre de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos está diciendo también en Santiago 5.9. Mira lo que nos dice el Señor en Santiago 5.9. Hermanos, no os quejéis unos, unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mira, el juez está a las puertas. Te lo repito porque esto es una palabra que está complementando complementando de lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a manos, a gloria. Santo eres, poderoso eres. Me ama te alaba, te glorifica, Padre Celestial. Y es por eso que el Señor, aquí en Hablando con Jesús Podcast, a través de estas emisiones, a través de que en la Radio, hacemos lo mejor. No somos dignos, Señor. Yo siempre digo, Señor, no somos dignos. Somos pecadores cometemos errores Señor y cada día dándonos la sabiduría la humildad Señor para buscar esos Lázaro Señor que tú has revivido y tú, los, y tú los sacaste del mundo Señor y comencemos a quitarle esas vendas Padre Celestial y digamos Señor lo estamos haciendo y cuando dice déjalo ir es que el Señor estoy comenzando ya el ya comencé mi proceso hace tiempo pero ya lo voy a llevar más arriba más arriba y que no veamos martas que diciendo, no, esto, esto ya huele a, mejor dicho, a hediondo, ya mejor dicho, como hicieron aquí la, la palabra, esto lleve ya. No a una esperanza ni por su hermano. Porque en lo natural nosotros no, no percibimos a eso, pero en lo espiritual, mi hermano, es lo que debemos de buscar primero. Vemos lo maravilloso que el Señor está haciendo en nuestras vidas yo siempre le digo a mis hermanos y mis hermanas el proceso de, una vez más el proceso de, el proceso de cada uno es diferente aunque te amenacen de muerte más como hablaba con un, con el pastor John Velasco de la Iglesia Transformación se alejó Sucre eso le da más ganas de uno de predicar la palabra Y ya comenzamos la persecución cristiana. Y le damos la gloria, la honra al Señor. Duro porque, porque no dejan predicar la palabra de Dios. Bueno, pero se está haciendo. Y cumpliremos como decía el apóstol Pablo. Llegaremos a esa meta y, y, y habremos y peleado la buena batalla. En el nombre del poderoso de Jesucristo. Así que mis hermanos de Cristo en la gloria, de quien hablando con Jesús el Señor nos está diciendo, mira, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas juzgados, porque el uh, mira, el juez está a la a las puertas. La venida del Señor está cerca. Mira, están viendo tiempos posteriores ya. Tengamos mucho cuidado en el nombre de Jesucristo. Dale siempre esta gloria y esa honra al Señor. Lucas 6.31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a vosotros. Y volvemos a lo mismo, a lo que hablamos al comienzo de la misión. Necesitamos una iglesia que abrace y no critique, que tengan derecho a decir, estoy mal me pasa esto, oren por mí, escúchenme como el Señor te escucha a ti. A que tú no te quieras ya el santo y mires a los demás como que los pecadores y los que se van para el infierno. Así como el Señor te dio esa oportunidad, el Señor le está dando esa oportunidad a esa persona. Que esa persona pueda entrar a ese templo, que esa persona pueda entrar a esa iglesia, que esa persona pueda escuchar esa misión y sea y decir, no estoy siendo juzgado, estoy siendo edificada, estoy siendo edificado, y el Señor me está hablando a lo más profundo de mi corazón, que está entendiendo mi proceso, y que me está ayudando en mi proceso, y que voy a abrir las puertas de mi corazón, para que para que en ese proceso pueda ser sanada, sanado en el nombre poderoso de Jesucristo, y que su Santo Espíritu more cada día en mí, pueden pasar años, pueden pasar no sé cuánto tiempo, pero el Señor va a dar una tranquilidad, una paz En el nombre poderoso de Jesucristo Y es por eso que el Señor nos está diciendo No critiques más Ya, no más Como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo Y aquí la viga en tu propio ojo Lo que te acaba de decir Te lo dijo el Señor hace unos segundos Y esto es basado en la palabra de Dios, mis hermanos, basado en su palabra. Siempre hay que referirnos con la palabra del Señor, no con la palabra de un hombre. Pero el nombre poderoso es su nombre. Ya para ahí terminando, mis hermanos cristianos, en la gloria, el tiempo se nos pasa rápido. Se nos pasa rápido. Una misión maravillosa, una vez más, para aquellos que se están conectando los procesos de todos son diferentes. Así que no esperes que, si tú pudiste pasar ese proceso rápido, no esperes que tu hermano también va a pasar lo mismo. A ella le puede costar más. Y el ejemplo que te puse al comienzo de la misión, digamos que fuiste positivo a COVID, esa hermana se sanó más rápido que la otra porque tiene más defensas que la otra. Es un cuerpo diferente. Y así es el espíritu. Démosle la gloria y la honra al Señor. Que hoy pudimos hablar, abrir nuestros ojos. Démosle la gloria, la honra al Señor. Que hoy el Señor permitió. Que démosle la buena nueva tierra en los cielos. Démosle gracias la gloria al Señor. de Que realmente. Que realmente. Tiene misericordia y gracia en cada uno de nosotros. Así que de esa gracia que estamos recibiendo, de esa gracia vamos a dar en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre celestial, Efesios 4:2 mira lo que nos dice: con toda humildad y mansedumbre. Escucha esto: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia unos, los unos a los otros en amor. El Señor, miren lo que nos dice el Señor. En estos procesos, con toda humildad y mansedumbre, nos está diciendo el Señor. Que, ¿Qué debemos hacer? Soportándonos. Y ese soportándonos, ¿qué debemos hacer? ¿Con qué? Con paciencia. Y esa paciencia, los unos a los otros, ¿qué? Lo que da el Señor mucho. Amor. Humil el Señor te está diciendo, humildad, mansedumbre, eh, lo que debemos de pedir siempre. También soportar al hermano, a la hermana, al familiar, hasta nosotros mismos. Y tener esa paciencia para que, para que podamos era, dar ese amor que Cristo nos da a nosotros, esa gracia, para que podamos darle a cada uno de mis hermanos. hermanos, el Señor nos ha hablado a lo más profundo de nuestros corazones. Y me gozo. Una palabra maravillosa que nos trae el Señor. Una palabra que realmente cada día estamos siendo edificados. Y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, si quieres cerrar los ojos, puedes cerrarlos. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido en el nombre poderoso de, de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú seas ayudando a cada uno de ellos, que tú seas dándole esa sabiduría, dándoles esa humildad, esa mansedumbre, que se puedan soportar con paciencia para que ellos puedan darles amor, que no sean criticando los unos a los otros, Padre Celestial. Que tú seas, Padre Celestial, para la gloria, ayudando a que. Esta persona que ha partido, estos familiares que han quedado aquí en esta tierra, tú lo sigas consolándolo, Señor. No sé cuánto va a durar el proceso en cada uno de ellos, Señor, pero tú seas llenándolo de, por, de fortaleza, amado Padre, amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aquella enfermedad que tiene esa persona, Señor, si es tu voluntad, Señor, tu voluntad no la nuestra, Señor, Seas haciendo esa sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Aquel problema, Señor, financiero, aquel problema que esté pasando esta hermana o este hermano, Señor, tú seas supliendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sabemos que tú eres maravilloso y como lo dice tu palabra, aquí en este hermoso versículo del Evangelio de Juan del capítulo 11, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así el Señor le decía a Marta y así el Señor te está diciendo Hoy, mi hermana, mi hermano, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si comienzas a ayudar a desatarle a esos lázaros esas y tal, esas vendas, vas a ver cosas maravillosas, vas a ver el reino en ti. Amado Señor, poderoso Rey, te queremos dar gloria, honra y poder en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pido por cada una de las peticiones de mis hermanos, Señor, y que tú seas manifestándote de una manera sobrenatural en ellos, amado Señor. Te damos gloria y honra y poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y un poderoso amén. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, esta ha sido otra visión más aquí en Hablando con esos podcasts. Siempre dándole la gloria la honra al Señor. Nos veremos en una próxima emisión, Dios mediante. Y recuerda, estás en la gloria para hablar del Señor. Comparte estas buenas nuevas del Reino de los Cielos. Y síguenos por nuestro canal de YouTube. Síguenos también, escuchar las emisiones de Encristados en la Gloria Radio. Siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Y si, si el Señor te pone tu corazón, ayudarnos. Para seguir extendiendo las buenas nuevas del reino en los cielos, son bienvenidas estas, estas donaciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor Padre Celestial. Que tú seas como viendo corazones y Padre amado, te damos gloria y honra y poder, Señor. Gracias por ser tan hermoso, gracias por ser tan maravilloso y gracias, Padre Celestial, porque cada día estamos haciendo lo que dice tu palabra, llevando las buenas nuevas del reino en los cielos a través de estas de estas redes sociales, de, de esta tecnología, Padre Celestial, y dándote la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y un poderoso Amén, Señor. Bendiciones, mis hermanos, y nos veremos en otra misión. Aquí, en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.